Buenos días, estamos en un nuevo micro de Aten Capital con la compañera Angélica Cano que hoy nos va a contar un poco cómo estuvo la reunión de delegadas y delegados del día de ayer Bueno, la reunión estuvo muy concurrida en ambos turnos y además vemos una generación nueva de delegadas de delegados que vienen con ideas, con propuestas con los reclamos de las escuelas que es justamente lo que nosotros impulsamos de Aten Capital ¿no? que los delegados tengan un rol activo no solamente un sindicato como una cáscara vacía sino con organización desde las bases así que haciendo un balance positivo ...y además un plenario de delegados que organiza dos cuestiones fundamentales... ...en primer lugar mañana jueves tenemos un Ateneo Unificado... ...de nivel inicial vamos a ir al Consejo Provincial de Educación... ...a presentar todas las demandas del nivel... Eh, ...un reclamo importante contra la reforma educativa en el nivel inicial... ...que se expresa en dos cuestiones fundamentales... ...el pedido de más cargos, es decir de dupla pedagógica... ...de preceptora exclusiva y además de equipos interdisciplinarios... ...para abordar las diferentes situaciones del nivel y para abordar también las diferentes situaciones de violencia que se dan en la escuela. Y con una agenda hacia la semana que viene donde vamos a plantear una jornada unificada al nivel primario, eh, que esperamos que sea muy concurrida, porque entendemos digamos que a los reclamos de las escuelas, que a este programa de lucha hay que ponerle al cuerpo organización desde las bases. Así que convocamos mañana jueves en el Consejo Provincial de Educación a las 9.30 de la mañana, a todo el nivel inicial, el Ateneo lo hacemos en el Consejo Provincial de Educación. Sabías que tenemos Telegram, búscanos como Atencapital en Lucha y suscríbete a nuestro boletín. Bueno, Angélica, ¿cuáles fueron las principales eh, conclusiones o los principales temas que abordó este plenario de delegados? Bueno, hubo muchos, pero creo que uno fundamental eh, fue la presentación de la encuesta que se hizo sobre el salario y sobre qué, la diferencia digamos, que tendría el salario si tuviéramos un IPC mensual a un IPC trimestral, ¿no? la gran pérdida del salario que hay. El salario en dos aspectos, uno en relación a la inflación y la pérdida que hay, y en otro en el, la necesidad de que, curvo, eh, que un cargo cubra la canasta familiar. Digamos, las compañeras están cansadas de hacer el doble turno, eh, no corresponde, no es justo y además eh, estamos planteando, digamos, que un salario, eh, igual al costo de la canasta familiar en Neuquén, aproximadamente ronda los 200 mil pesos y sabemos que eso lo tenemos con un cargo. Entonces, el aspecto salarial fue lo que cruzó todo el plenario de delegados y delegadas. Eh, vamos a compartir en las escuelas estas conclusiones de la encuesta que se hizo para poder reivindicar el programa de lucha que Aten Capital había votado, que es el IPC mensual. Vamos por el IPC mensual. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en lucha. Bueno, muchas gracias compañeras y compañeros. Los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así que nos estamos viendo el lunes que viene en el próximo micro.